Shampoo Cool Sulfat Free. Resultados visibles desde la primera semana. Cool Sulfat Free. Shampoo libre de sulfatos que evita el deslave de color y previene la resequedad en cuero cabelludo. Cool Sulfat Free es recomendado para cabellos que han sido tratados con modificadores de textura. Modificadores como alisados, ondulados o queratinas. Su fórmula libre de sales hace que estos efectos duren más tiempo. Aplica una pequeña cantidad de shampoo sulfat free en la palma de tu mano y distribuye uniformemente de raíz a puntas. Y da un ligero masaje hasta obtener abundante espuma. El uso constante de este shampoo mejorará los resultados. Shampoo Cool Sulfat Free. Resultados visibles desde la primera semana.